Disvolgamos la radio. Música en el aire. Buena vibra. Entretenimiento, entretenimiento y compañía. compañía. Música en el aire. Conducción. Darío Izaguirre. 9 de la mañana, 42 minutos. Bueno, mañana jueves 16 de marzo a las 19 y 30 en el Club Tomás Bell, en la radial de Tarariras, bajo la consigna Rentabilidad o Muerte, el movimiento de productores de Colonia se estará reuniendo con autoridades del BPS, del Banco República, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP y del Instituto Nacional de Colonización. Eh, vamos a conocer bueno, un poco más de, de detalles justamente de este, este encuentro que está eh, llevando adelante mañana con autoridades el Movimiento de Productores de Colonia. Estamos en contacto con Oscar Daguero, Vicepresidente del Movimiento de Productores de Colonia. Buenos días, eh, Oscar Daguero, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días a ti y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y bueno, eh, mañana se prevé este encuentro allí en Tomás Bell. Eh, ¿Cuáles son lo, los temas que van a estar ahí sobre sobre la mesa? El déficit hídrico, me imagino, y bueno, entre otras cosas. Bueno, to, todo todo arranca este, por el tema del déficit hídrico. Eh, una gran preocupación que, que estamos teniendo, que pues, vamos a hablar con la autoridad de discutir, de debatir, a ver cómo encaramos a futuro, porque si bien eh, en un momento tuvimos una pandemia importante como fue el COVID, me parece que no le va a pegar, no le pegó a la economía como le va a pegar esto. ¿El movimiento eh, nuclea productores, eh, ganaderos, agrícolas, en, en, en todo todo el espectro, digamos? En realidad, el nombre movimiento productores, pero nuclea comerciantes, empresarios, este asalariados, productores en general, eh, es un movimiento abierto. Bien, ¿y cuál este es? movimiento nació en el año 99, cuando la, la sequía del 99, cuando los atrasos cambiarios, los grandes endeudamientos que tuvimos en el, en el 99, ahí nació el movimiento y sigue vigente hasta ahora. ¿no? ¿Y cuál es el panorama que, que tienen hoy sobre la mesa? Y Bueno, el panorama que nosotros vemos, digo, este... Que se viene agravando año a año. Una de las grandes preocupaciones que siempre trajo el movimiento productor productores de colonia en el departamento, personalmente, es la, la despoblación de la campaña. ¿Ah? Es uno de los problemas que, que traíamos arrastrando y que se ha acelerado en los últimos años con eh, la expansión de la, de la forestación. Hoy en día un, un productor eh, tambero o ganadero no puede competir con la, la renta que paga la forestación. Eso es uno de los temas que nosotros ya hemos puesto sobre la mesa para una reunión con las autoridades. Eso es algo Después, bast es. bastante estructural, ¿no? Que digo que no se ha producido el re ese recambio generacional del que se habla cuando bueno se jubila la, la persona, los hijos ya siguen en otro en otro ámbito y aparece por otro lado la, la, la, la tentación de que bueno es más eh, rentable justamente como usted dice la la, la forestación. Exactamente, porque lamentablemente el aparato productivo, el, el productor mediano, no encuentra, no encuentra una rentabilidad en el, en, en el sector que sea atractivo a los hijos para seguir en la explotación. Y a todo eso nos encontramos que está compitiendo en forma desleal con con un este un aparato productivo como la forestación que tiene alguna clase de subsidios que los productores medianos no tienen, ¿no? Y en ese, sen ese, sí, en ese sí, sentido, es ¿van a plantear puntualmente algún beneficio, algún, algún subsidio? No, no, no, subsidio no, no, nosotros, la palabra subsidio para nosotros no existe. Es que nosotros lo que, lo que sí le vamos a plantear al poder este, político es que queremos trabajar en condiciones similares a otras empresas, ¿sí? como bien sabemos que las la, la papeleras han venido a invertir, bienvenida sea la inversión, pero son declaradas una franca y no le aportan nada a la sociedad uruguaya, más que un poco de mano de obra mientras se fabrica. Y nosotros queremos este, tener eh, similares condiciones de trabajo. No puede ser, digo, que este, a un productor se le cobre todo el impuesto a vivir por haber, o a una empresa nacional se le cobre todo el impuesto y vendan la empresa extranjera a trabajar libre de impuestos. Pero ese es un tema que quedó totalmente, me parece a mí, que va a quedar totalmente opacado con, con esta crisis crediticia que estamos teniendo, que nos va a provocar mucho más daño de cualquiera de esas cosas. Puntualmente el tema de la sequía, algo que preocupa, ¿cuál es el panorama en el departamento? Eh, la, ¿Las medidas de contención que se ha tomado por parte de la Intendencia de distribución de agua y demás han sido suficientes? ¿Cómo, cómo evalúan eso? Eh, todo eso eh, lo podemos agarrar con pinzas. Mientras tengamos agua para distribuir, vamos a encontrar la manera de distribuirlo. El tema es que no tenemos agua. El, el 90% del agua de lluvia que cae en el país termina en, en los océanos. Me parece que tenemos que empezar a instalar alguna política de gobierno donde empecemos a, a hacer represa y acumular este agua de lluvia para... Para momentos como estos que según los pronósticos se van a seguir dando, pero tenemos que empezar a, a buscar la manera de, de cosechar agua, como dijera un compañero, hay que buscar la manera de cosechar agua y de, de conservar, hacer reservorios de, de agua potable y agua dulce. Este, para, para momentos como este ¿no? Bien, eh, Daguerro, para concluir finalmente, bueno, el tema del endeudamiento es otro de los temas eh, eh, que estarán sobre la mesa, abordando con, con las autoridades eh, ¿Cuál es la situación de los productores a nivel del Departamento de Colonia de, de Endeudamiento? Eh, bueno, eh, afortunadamente venimos eh, tres años con precios internacionales muy buenos veníamos acomodando la cintura, creo que en mayor o menor eh, porcentaje los productores más o menos habían acomodado el cuerpo pero esto ya nos sacó totalmente de esquema laboral y está provocando un endeudamiento eh, bastante bastante considerable que va a traer consecuencias como para nuestra manera de ver ceses de pago importantes porque muchos, muchos productores muchos empresarios y eh, ya también hasta el transporte está involucrado, no van a poder cumplir con sus obligaciones tributarias cuando no van a tener trabajo. No va a haber cosecha, no va a haber grano, no va a haber flete, las plantas no van a tener semillas para procesar. Eh, es un problema conjuntural que va a traer consecuencias, consecuencias económicas muy graves. ¿Se podrían dar escasez de determinados productos a raíz de esta situación a, a futuro? no estaría en condiciones de decirte si se va a, por, a dar escasez por lo menos el, en, en lo que ocupado. es en, en lo que es la realidad de los productores de colonia han manifestado algunos productores de pronto que puedan llegar a tener eh, a no tener productos que habitualmente tenían por ejemplo no no no por ahora a eso no no se ha llegado por lo que sí se está sacrificando eh, mucha mucha áreas de, de cultivo como soja y maíz eh, para hacer forraje para el ganado, para, para la ganado. Y bueno, y va a faltar, el grano va a faltar. No sé si acá en Uruguay vamos a tener ese problema, pero sí, va a faltar el grano de exportación, ¿no? Bien. Eh, más bien lo vamos a tener que convertir en algunas cosas, quizás en importadores de algún, de algún producto porque que no vamos a tener ni siquiera para exportar. Bien, Oscar Daguero, vicepresidente del de, eh, eh, Movimiento de Productores de Colonia, muchas gracias por estos minutos, nos estamos reencontrando, reiteramos que la convocatoria es mañana jueves 16 de marzo a las 19 y 19.30 en el Club Tomás Bell en la Radial de Tarariras, supongo están invitados todos los productores que formen parte del movimiento o que quieran acercarse también. Esto es una reunión abierta a lo que sea productores, empresarios, comerciantes, transportistas, asalariados. Quien quiera arrimarse a dar su opinión, bienvenido sea. Porque nosotros somos conscientes que este no es una, un problema solo del aparato productivo. Este es un problema nacional. No, no nos tenemos que olvidar de que cada 10 dólares que le entran al país, 7 dólares dependen del algo y si el aldo está sufriendo una crisis el país entero va a sufrir una crisis y me parece que entre todos lo tenemos que buscar la solución de una u otra manera para pasar este trago amargo que estamos que estamos teniendo bien muchas gracias muy amable por su palabra ¿eh? el agradecido soy yo y las órdenes como siempre